Juan Bruneta no se guarda nada y lanza fuerte mensaje a la afición. El cuadro comandado por Eduardo Fentanes trabajó la mañana de este martes en las canchas de entrenamiento del TSM, donde todo el plantel reportó en busca de llegar en la mejor forma posible a este trascendental partido. El delantero lagunero, Eduardo Mudo Aguirre, ya entrena en cancha, pero por separado, esperando que esté en condiciones cuanto antes para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico. Al final del entrenamiento, habló con los medios de comunicación el argentino Juan Bruneta. El medio volante precisó que hay que sumar de a 3 ante Pachuca, sí o sí. De local siempre estamos obligados a sumar de a 3, así que en este caso no será la excepción. Además estamos en una posición que también nos obliga a ganar por más que aún queden 12 puntos en juego, comentó. En casa, no se pueden perder puntos. Saldremos a ganar contra un equipo muy difícil que es el último campeón, así que intentaremos de todo para ganar. Obviamente contra Necaxa queríamos la victoria, así que esperemos poder sumar de 3 en nuestra casa. Desde este partido, todos son de liguilla para el cuadro lagunero que quiere acomodar quedarse en zona de repechaje todos los partidos en esta liga son difíciles tenemos cuatro que así serán vamos uno a la vez ahora toca pachuca vamos de uno a uno pensando en sumar de a tres este domingo dijo el medio sudamericano de a poco se ha adaptado al esquema del cuerpo técnico santista que le exige jugar en más de una posición me está tocando jugar en esa posición atrás de los delanteros y me siento bien quizá por izquierda me sienta un poco más cómodo pero son distintos esquemas que va probando el entrenador y cuando toca jugar con línea de 5 me muevo más al medio lo que al entrenador hay que hacerlo de la mejor manera. Por si queda dudas, el grupo está unido. El grupo está muy unido. Seguimos las órdenes del cuerpo técnico. Confiamos en ellos. Estamos en repechaje. Queremos quedar dentro de los primeros ocho y confiamos en que lo vamos a lograr. Aseveró. Respecto a las críticas por su bajón de juego, Bruneta dejó en claro que no le interesa lo que se diga al exterior, sino al interior del equipo y de su entorno. Lo que hablan afuera, sinceramente, no me interesa para nada, en lo absoluto. Me interesa lo que me dice el entrenador, lo que me dicen mis compañeros, lo que me dicen mi familia, lo que dice el resto no me interesa. Así que tenemos que mejorar en lo individual y ahí somos autocríticos todos. Cerró. Por otra parte, el europeo que llegaría a reforzar Santos Laguna en el verano, no está siendo la mejor temporada de Urocesivik en el Sporting. Se podría afirmar incluso que está siendo la peor desde que se vistió por primera vez la camiseta rojiblanca, allá por agosto de 2018. Aún así, el delantero no pierde fe en recuperar su mejor versión para el tramo final de la liga y poder volver a sonreír sobre un terreno de juego. Si Jordán Carrillo e Ignacio Geraldino cruzaron el charco para probar fortuna en Europa de la mano de Orleji en el Sporting. Uro Shechivik va camino de completar la misma aventura, pero en sentido inverso. Alejandro Irarragorri maneja entre sus planes futuros trasladar a Juca a México para que se convierta en una de las incorporaciones de Santos Laguna de la próxima temporada. Durante el pasado verano, en una negociación llevada por Salomón se firmó la renovación a Juca con un contrato que concluye en 2027, por lo que, una vez concluida la presente temporada, al serbio le quedarían cuatro años más de compromiso con el Sporting. Con el movimiento del delantero serbio a México se lograría liberar una elevada partida del tope salarial en el Sporting y se intentaría revalorizar al atacante con un cambio de aires en la competición mexicana. Pese a que aún no se ha cerrado ningún movimiento, desde el grupo Orleji ya se trabaja para que la operación sea beneficiosa tanto para Santos Laguna como para Juca y el Sporting.